Hola amigos y bienvenidos una vez más a Busca de la Verdad. Buenas noches y bienvenidos a todos. ¿Cuándo son las 0.35? Muy amigos, Uy, bienvenidos Tengo retorno. Visitantes de dormitorio, mapas secretos sobre la entrada de la Tierra Hueca. Esto es un tema que además hemos subido, ha subido Paloma un vídeo hoy, que habla sobre este tema. Pero antes de hablar de este tema. Vamos a empezar a saludar. Empezamos por Paloma, ya que lo hemos nombrado. Hola Paloma, buenas noches. Muy buenas noches Rafa y, bueno, a Alba y a toda la gente que está en el chat. Muchas gracias. Y tenemos a Alba. Hola Alba, buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches. Pues vamos a empezar con esto de visitantes de dormitorio, luego hablaremos de la Tierra Hueca. Las vamos a entrevistar. Son dos temas que... Nunca se pasan de moda, son dos temas clásicos del misterio, nunca mejor dicho. Que por cierto, antes de llegar al final os recomiendo que os suscribáis a Clásicos del Misterio. ¿eh? Antes de empezar, así a bote pronto. Y sobre todo, muy importante, comentad en el chat y los que veáis el directo en diferido, pues tranquilos. Lo podéis escribir aquí debajo en los comentarios y tanto ellas como yo pues intentaremos responder a todo esto. Tenemos aquí pues, muchos amiguetes. Así que, eh, a ver, clásicos del misterio, vale. Vamos a empezar, visitantes de dormitorio. Esto nos lo va a contar nuestra compañera Alba. Alba, esto de visitantes de dormitorio, ¿de qué se trata? Porque hay personas que nos hablan de los visitantes de dormitorio y que algunas personas lo asocian con la parálisis del sueño pero ante sí. todo esto, cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata? Bueno, pues todo esto está relacionado, así que antes de meternos en los visitantes de dormitorio, las distintas teorías que hay de lo que podrían ser, vamos a ubicarnos un poco y vamos primero con la parálisis del sueño, que esto es un trastorno del sueño que es muy común y se produce durante la transición entre el sueño y la vigilia. Puede producirse en el momento de antes de dormirnos o antes de despertar. La persona que la sufre despierta muy bruscamente y la persona tiene plena conciencia de sus pensamientos y de todo, pero físicamente está paralizado. Es como que la persona estuviera atrapada dentro de su propio cuerpo. Puede abrir los ojos pero no es capaz de emitir ningún sonido ni de mover ningún músculo. Y claro, esto causa una sensación de angustia y de temor bastante grande. Por si fuera poco de no poder moverte, la persona también a veces sufren alucinaciones auditivas y visuales que generalmente se, se coinciden con una sensación de presencia de algo que hay en torno, acerca de su cuerpo. Este trastorno se debe a una, a una anomalía en el estado de REM y durante el estado de vigilia literalmente estás despierto pero una parte de, de tu cerebro aún sigue do, eh, en el sueño. Durante la fase REM lo que el cerebro hace es que inhibe el movimiento en la mayoría de nuestros músculos para evitar que así representemos nuestros sueños. Imagínate que estás soñando, que te estás peleando o algo, pues para que tú, mientras estás tumbado, no estés haciendo esos movimientos y te puedas dar y te, te haces daño, pues el cerebro te, te inhibe algunos músculos y de aquí viene esta parálisis corporal. Se suele manifestar en muchas ocasiones en personas que están eh, completamente, que tienen buena salud, pero que llevan por, eh, han, han estado pasando durante un bastante, bastante periodo de tiempo, están sometidos a altos niveles de estrés o están muy cansados. Eh, estos ataques eh, implican sensaciones de terror, de ira, ya que de normal las alucinaciones que siente la gente que que le da la parálisis del sueño, de normal las alucinaciones son de carácter siniestro y, y malévolo. Lo que suele sentir esta, estas personas que le pasan es que sobre el pecho sienten que se lo están oprimiendo y claro, también les oprimen la respiración, pero no existe ningún riesgo porque además de que todo es sensaciones, la parálisis de normal suele parar a los pocos minutos, aunque bueno, esta sensación a quien la padece se le hace eterna. Una vez te has despertado, que ya puedes moverte, lo más aconsejable es que enseguida te levantes y empieces a moverte porque si no corres el riesgo de que te vuelva a pasar. Y bueno, si quieres ahora os cuento cómo se les conocen a los visitantes de dormitorio en algunas culturas. Sí, pero yo te quería preguntar antes de nada, antes de que sigas, los visitantes de dormitorio hay algunos que los atribuyen a los incubos, a los sucubos, Sí. Mm. y otros dicen que son visitantes extraterrestres. Escúchanos uh -huh. sí. algo en relación a esto. Vale, pues lo de los incubos incubo, siempre lo digo mal la palabra, y los súcubos, eh, así se les conoce en Islandia, que son serían unos demonios que descienden de los nefilim y quienes su maliciosa actividad eh, se le tiene conocimiento desde antiguamente y se les describe normalmente como criaturas que aparecen en forma de rayo o en una bola luminosa y también suelen aparecer con destellos. Cuando aparecen, siempre hay luz. Y, y bueno, y cogen como una forma humana o una forma que es bastante espeluznante y se les suele describir como que son unos enanos flacos sin pelo, cabezones y con ojos grandes. Si te fijas, esta descripción de, los, de estos demonios, ¿a qué te recuerda? A los grises. A los grises, ¿no? Sí. Es muy curioso. Y, sí. y bueno, actualmente hay distintas teorías de lo que podrían ser los visitantes de dormitorio uh -huh. y una de ellas es de que serían extraterrestres que vienen por la noche a, a analizar nuestros sueños y lo que hacen es extraer nuestro código genético para así crear a híbridos y lo que le hacen a, a las mujeres es que le, les implantan embriones fecundados y a los hombres lo que les harían es extraerle el semen. Otra teoría eh, lo que explica es que serían proyecciones de nuestra mente. Es decir, eh, recuerdos que tenemos acumulados eh, de temores desde que somos niños y cuando estamos despertando o durmiendo ante cualquier cambio en la luminosidad de la habitación, es como que entre esos recuerdos que tienes y el cambio es como que eso se, se presenta en una presencia real y esta sería otra teoría de que son proyecciones de nuestra mente. Luego también hay otra teoría desde la visión esotérica y es que los visitantes serían pues, los seres queridos que nos han dejado en esta vida y que se proyectan en nuestros sueños. Eh, un momento, se me está acabando la batería y se me va a apagar. Un momento. Ajá. Es muy curioso porque estaba leyendo el, el chat, ¿no? Y comentaban que ya los romanos hablaban de esto, es cierto, ¿no? Incubo y sucubo es una palabra latinizada de la antigua Roma, ¿no? Ya se hablaba de este tipo de seres, por decirlo de alguna forma, o de este tipo de casos extraños, ya se hablaba ya no solo en la antigua Roma, sino en la antigua Grecia. De hecho, yo creo que en las antiguas culturas y civilizaciones pues siempre se ha hablado de, de estos temas. ¿no? Muy curioso todo lo que, lo que nos cuenta Alba, a ver si vuelve otra vez con, con eh, su sonido, pero, Paloma, vamos a abrirte el micrófono. Estás ahí en silencio. Cuéntanos. Pues la verdad es que a mí todo este tema de, de los visitantes del dormitorio me parece, me parece muy curioso. Yo no sabría con qué teoría quedarme, pero el hecho de que recuerde un poco a lo que hablabais de los grises a mí me llama la atención. Yo no sé si son extraterrestres o pueden ser seres de otras dimensiones. ¿Quién sabe? No sé. No sabría con qué teoría quedarme. La verdad es que es todo, todo un misterio. Ajá, no, no te oímos, Alba. Estás articulando, pero no. Tienes que darle al F5 para volver a recargar, ¿eh? le, le das ahí al F5. Es que si no, cuando cambias de dispositivo siempre pasan estas cosillas, ¿no? Pues los que estáis ahí en el chat, si queréis hacer algún tipo de preguntas o queréis pues, hacer algún tipo de, de cuestión en relación a esto, pues nada, vamos vamos y eso, leyendo, saludos a todos, saludos a todos, eh, a ver, volvemos, si tenemos a Alba nuevamente, bueno esto ya sabéis que son cosas del directo, ¿eh? Todo pasa, normalmente pasa, bueno la tenemos ahí silenciada, vamos a ver si retomamos la conexión con ellos, antes de continuar os recomiendo el tema que se va a hablar a continuación, vamos a hablar del tema de la tierra hueca, es algo que bueno la, a todos nos, nos ha siempre suscitado un gran interés. Alba, ¿estás con nosotros ya? Sí, ya estoy, he tenido que entrar con el móvil porque sin querer he entrado al directo con tu cuenta y si cierro detengo la emisión. No, no puedes detenerla porque la tengo yo cogida. Desde. No, pero es que a mí me sale también el botoncito, porque he entrado con tu cuenta sin querer. Antes me ha pasado y he cambiado cuenta, pero no sé por qué sigue, sigue esta. Ah, bueno. Pues se te oye por un lado y se te ve por el otro. Ya. <risa> adelante, adelante. Bueno, pues lo que os estaba contando, la una de las teorías esotéricas que hay es que estos seres, eh, bueno, los visitantes de dormitorio son nuestros seres queridos que nos han dejado en esta vida y que se proyectan en nuestros sueños, que es cuando nuestra mente está más activa para poder percibir su, pres su presencia y entonces nos visitarían para o dejarnos algún mensaje o simplemente para estar un ratito a nuestro lado, para volver a vernos. Otra teoría esotérica que hay, esta es bastante curiosa, y es que en realidad no serían fantasmas, sino que serían unas proyecciones astrales de, nuestros propio, de nuestro propio niño. Esta teoría explica la, las apariciones de pequeñas entidades que muchos eh, testifican que las han visto durante por la noche y hay gente que también los identifica con sus hijos. Hay teorías milenarias que apuntan a que nuestras almas podrían salir del cuerpo durante los estados bastante profundos del sueño. Y claro, los niños son más activos en este plano que los adultos. Por lo tanto, no estaríamos ante un visitante fantasmal, sino que estaríamos ante la proyección ancestral de, de los hijos o de tu propio niño, de cuando eras niño. Esta teoría la habíais escuchado alguna vez. No, nunca la había oído. Es bastante yo curiosa. Yo tampoco, yo curiosa y me parece hasta rebuscada. Sí, un poco sí. Sí. Y luego también hay, o, hay otra teoría que, que dice que estos visitantes serían almas atormentadas, que se han quedado en este plano atrapadas y que no son capaces de dar eh, el paso para ir al siguiente plano. Y bueno, pues se quedan así, esta es parecida a una de las teorías esotéricas que hay, lo que pasa es que el otro, pues bueno, da como un poco menos de miedo, por decirlo de alguna manera. Y, y nada, hay muchos informes de abducciones que, que cuentan que esta experiencia comienza por la noche, cuando la persona está en su casa e incluso a veces la parálisis del sueño también ocurre de día. Eh, y nada y lo que cuenta esta gente es que cuando cuando siente la parálisis cuentan que les abducen y que ellos ven una luz blanca que va acompañada generalmente por un zumbido y por también la sensación de ansiedad muchos también dicen que ven como luces de un avión intermitentes y que son después conducidos hacia él y una vez eh, dentro de ese avión o de ese lugar las personas han sido sometidas a distintos procedimientos médicos y cuentan que les implantan un chip. Eh, bueno, y cua, como ya os he dicho, eh, todo esto ocurre cuando estamos a, de, a punto de dormir o de despertarnos y, y bueno, la, también mucha parte de estas personas eh, también hacen viajes astrales es decir, que tu cuerpo se desdobla y pasa al otro lado astral, que es un plano que la ciencia aún no, no ha podido explicar, pero que se supone que existe, que sería un mundo paralelo, donde tenemos libertad de actuación, pero que este mundo a la vez también causa mucho miedo. Y bueno, eh, a las personas que pasan por esta experiencia se les queda una sensación de pánico y de miedo terribles. Yo no sé si vosotros habréis pasado por esta experiencia. Yo jamás en mi vida. Yo tampoco. No, yo, yo, tampoco. yo tampoco. Pero yo, por ejemplo, hoy hoy en mi podcast sí que he subido un caso de claro. una mujer que pasó por un viaje astral y no fue no fue nada positivo. eh Nada. nos sí. recuerda con mucho pánico. La verdad es que lo, lo pasó mal. Porque decía eso, que veía seres, veía unos seres que no, a los que no veía bien su cara, pero sí veía que tenían ojos negros muy profundos y como que, bueno, que se acercaban a ella y ella intentaba volver a su cuerpo, pero no podía y la verdad es que para ella fue muy angustioso. Así Ajá. que... Para los que estés preguntando si Alba tiene su canal propio, sí, y Paloma. Es el mismo canal, clásicos del misterio, ¿vale? Ya lo he dicho al principio. Por favor, suscribiros, ¿vale? Porque todo lo que se está hablando ahí pues, son todos estos temas que estamos tratando hoy precisamente en este directo. Y así, pues ya sabéis, os lo recomiendo que os vayáis, pues bueno, eh, suscribiendo. Es gratis. Y Además, no tienen el botón de unirse ni os va a cambiar la vida. Simplemente es un canal de misterio. Simplemente entretenimiento. Pues, Alba, eh, te quiero yo preguntar. ¿A ti te ha pasado? ¿Nunca te ha pasado esto? No, la verdad es que nunca me ha pasado ni la parálisis del sueño ni lo del desdoblamiento. Menos mal, porque no me gustaría pasar sobre estas experiencias. Conozco gente que sí que se ha desdoblado y no me han contado nada bonito de esa experiencia. Y también conocí a una persona que le pasó la parálisis del miedo y cuando me lo contó, bueno, me lo contó acojonado con el perdón de la palabra. Curioso. En tu, en tu investigación, Alba, ¿tú qué crees que es esto? ¿Algo que se pueda tratar de forma psiquiátrica, psicológica? ¿O que esto puede pertenecer a entidades desconocidas? Tú, pero mojate, ¿tú qué opinas? Pues no puedo mojarme del todo porque yo, tengo, yo me quedaría con un poquito de cada teoría. A ver, con la de los niños no, porque a mí esa no me convence mucho, pero bueno... También, a ver, es que, no, no sé, científicamente, no, no sé cómo decirlo, se sabe por lo que pasa, porque en la fase REM tu cerebro te, te paraliza algunos músculos y claro, luego cuando te despiertas eh, tienes los músculos paralizados y no puedes moverte, entonces ahí estaría la explicación. Luego ya pasamos a lo que cuentan las personas con su experiencia personal, que notan que haya algo que no sé qué, a ver, podría ser la, la teoría esta de los extraterrestres, por ejemplo, la gente que, que cree en ellos, podría ser, yo no lo sé, yo no, no puedo mojarme del todo hasta que algún día no me pase y yo lo viva bien, pero bueno, la explicación científica, por decirlo de alguna manera, se sabe cuál es, de que tienes anulados los músculos, los tienes paralizados. Yo tengo que decir una cosa y es que la persona que me contó lo de que tuvo la parálisis del sueño, esa persona no vio nada, ni extraterrestres, ni presencias, ni nada. Lo único que pasó mucho miedo porque se despertó y no podía moverse ni, ni hablar. Entonces... Muy curioso, muy curioso. Pues Alba, has acabado tu podcast, ¿no? ¿Ya? Sí, Oye, acabé ya. ayer ya te has despedido. ¿Volverás? La primera semana de septiembre bueno. con la segunda temporada. Ya tienes ideada tu próxima temporada. Sí, sí ¿Eh? ya tengo hasta programas montados en mi cabeza. Ah, bueno, pues eso, eso es bueno. Continuar y sobre todo seguir. ¿eh? Sabéis que es importante. Pues bueno, Alba, te pediría que no te vayas. Vamos a ir. Me quedo por aquí. hablar con Paloma que nos va a hablar sobre esto que además, eh, hoy precisamente estaba hablando con un amigo que tenemos en común, que es Oscar, que lo tenemos aquí en el chat, Óscar Murillo, y además él se ha interesado mucho, y es verdad, yo no había caído en relación al tema de Julio Verne, no con el tema de la Tierra Hueca, no el viaje al centro de la Tierra. Y vemos como incluso en algunos mitos y leyendas del mundo antiguo, los egipcios hablaban de esto, los griegos hablaban de esto, para los expertos en asideología, los sumerios, también hablaban de esto. De algo, un lugar donde se podía acceder, incluso en algunos sitios se habla de algunos puntos concretos. El problema es que algunos difieren de otros, pero ya hablaban de esto. Pues, Paloma, cuéntanos un poquito esto de... Uy, fijada aquí la cámara, vamos a... que tenía la cámara fijada y vemos ahí a, a Alba que estaba escribiendo. Eh, Cuéntanos un poquito sobre esto de esta entrada o entradas que estuvieron buscando los alemanes de, de la Segunda Guerra Mundial, estos planos, este submarino que se quedó atrapado. Ahí hay cosas muy extrañas, ¿no? El almirante Ver, sí, sí. también, el, el tema de la guerra de los pingüinos, ¿eh? uh -huh. que fueron ahí, pues con una dotación impresionante de barcos de portaaviones y volvieron pues no claro. Cuéntanos, cuéntanos un poco. Bueno, pues eh, vamos a empezar por el principio. Como ya, ya sabéis el gobierno alemán de aquella época de los años 40 estaba muy interesado en objetos o en lugares eh, con poder esotérico, con poderes ancestrales, estaban muy interesados en todo ello y como no, el tema de la tierra hueca no iba a ser una excepción. Pues veréis, eh, hay una, En una expedición que seguro que todos conocéis de Ernest Safer, que fue al Tíbet Pretendían buscar el origen de la raza aria eh, y por supuesto el reino mítico de Agartha O sea que esto es una cosa que viene desde hace ya bastante tiempo Yo creo que ya todos sabéis lo que es Agartha, que no hace falta que os lo explique Sabéis que es ese el reino mítico que está bajo tierra, que está conectado ¿no? por túneles y galerías Que habría diversas ciudades y que su ciudad principal sería Sambala la ciudad de los dioses, que se supone que está en el desierto de Gobi. Bueno, en cuanto a los habitantes que hay en Agartha, eh, es todo un misterio. Se habla de una civilización de, eh, eh, que podría ser no humana, ¿no? Y que tendrían una serie de conocimientos increíbles y muy avanzados y que cuando hubo un terrible cataclismo en la Tierra, se escondieron bajo tierra, siguieron existiendo y siguieron evolucionando, pero bajo tierra. Se dice que hay eh, varias entradas que están estratégicamente situadas y que una de ellas estaría en la Antártida. Eso es lo que se dice, que la Antártida estaría abierta. Pues bien, como bien sabéis, Alemania, eh, eh, muy eh, obstinada en encontrar este tipo de cosas y de lugares, se lanzó a su búsqueda. Pues veréis, hay unas declaraciones de, de un almirante que se llama Karl Donitz, que las hizo en el año 1943 y que os lo voy a leer, que fue esto lo que dijo. La flota submarina alemana se enorgullece de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, un sangrila en la Tierra, una fortaleza inexpugnable, y se refería a la Antártida. Pues bien, hay una carta de un marinero que iba a bordo de un submarino, el UBA 209, que se llamaba Karl Unger. Veréis, este señor eh, en su carta dijo que habían llegado a la Tierra hueca, que la Tierra estaba hueca, pero que no podían volver. Los submarinos más potentes de aquella época, eh, alemanes, en aquel momento podían eh, bajar unos 260 metros, lo que son unos eh, 850 pies de profundidad, y su autonomía era de 625 kilómetros. Pues bien, la distancia más corta desde eh, el océano, ya metidos dentro del océano, hasta el polo sur era el doble, con lo cual estos marineros sabían que iban para no volver. Veréis lo que dice la carta. Querido amigo, este mensaje será una sorpresa para ti. El submarino 209 lo hizo. La Tierra está vacía. El doctor Haushofer y Hess tenían razón. Todo el equipo está bien, pero no podemos volver. No somos prisioneros. Estoy seguro de que este mensaje llegará a ti. Es la última conexión con el U-209. Nos encontraremos de nuevo para acompañarnos. Estoy preocupado por aquellos que han pasado la vida en la superficie de la Tierra desde la partida del Führer. Dios siempre bendiga a nuestra Alemania, cordialmente, Charles Unker. La carta cuanto menos, eh, la verdad es que a mí me parece muy curiosa. Yo cuando me encontré con este tema, a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Es más, eh, en la carta también se explica una cosa increíble. Es que, que científicos eh, y personas seleccionadas y pilotos de pruebas de ovnis, tal cual lo estáis oyendo de ovnis, eh, explica por qué estaban desaparecidos, pero no solo ellos, sino también una serie de prototipos, de máquinas y de dispositivos, como uno llamado el dispositivo Andrómeda. Este dispositivo era un prototipo de una nave espacial, así tal cual os lo estoy contando. Y de hecho, eh, si veis el vídeo, ahí, mmm, ponemos las imágenes de, de lo que es este prototipo. Se decía que este prototipo podía alcanzar 300.000 kilómetros por segundo. O sea... Mmm, nada que ver con, eh, con nada que hubiese en la Tierra en aquel momento y ni siquiera hoy. Lo tenemos ahora mismo en pantalla, es este documento, ¿verdad? Eso es. Ese es el dispositivo Andrómeda. Es más, se habla hasta de su forma de propulsión eh, y se supone que la tecnología eh, y los conocimientos hubiesen provenido de esa civilización que ellos encontraron con esos mapas y que está bajo Tierra. Sí, pero vemos aquí dentro hay un ovni. Exactamente. Pero eso estaría basado según hablas en tu, en tu vídeo, uh -huh. realizado en los bimanas de la India. Exactamente, en los bimanas de la India. Uh -huh. Exactamente, a través de la eh, María Orsic, la, sí. la, exactamente, que se dedicaban a esos temas, los estudiaban y su sociedad, la sociedad de la, de, de la luz. Eh, de hecho, eh, varios miembros luego estuvieron, eh, ocuparon cargos importantes dentro del partido y se dedicaban a estudiar temas psíquicos, temas de propulsión, de hecho, decían que conectaban con, psíquicamente con seres de otras civilizaciones y que hubiesen obtenido sus conocimientos a través de esas conexiones. Salvo, la verdad, a mí me parece increíble. Aparte, bueno, aquí tenemos una sí. imagen de Aorsic, pero... Aquí tenemos uno de estos planos. Exactamente. De ahí la están. Tierra hueca, que además eh, está bastante bien detallado en el vídeo. Sí. Permitirme, aquí tenemos lo que sería el mapa de Asgardia, ¿no? Asgard. Asgard, exactamente. Ah, y luego tenemos otro mapa. En que... donde se vería las islas de Cera y Zambala. Y también se ve Nueva Suavea. Ajá muy curioso, es muy curioso porque además aquí vemos que esto está certificado, uh -huh. está rubricado, sellado, eh, en fin, que esto es algo algo serio, vamos no además aquí pone el número de plano, lo podemos Exacto. ver aquí, el número de plano, y pues el sello y una firma aquí debajo, es muy curioso, todo esto es algo súper interesante. Sí. Pero continúa, continúa. Sí, pues ahora es cuando llegamos al meollo, a, a, a la parte importante. Hay un escritor y, eh, y periodista ruso que se llama Nikolai Sobotin, que, bueno, que accedió a estos documentos ¿no? que, fueron, que estaban en poder de la KGB. La KGB, eh, se informa en estos documentos que la KGB estuvo eh, controlando los movimientos de, de, de la Alemania de aquellos años, tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial. Y en esos documentos en donde aparecen estos mapas de la Tierra Hueca y donde aparecen una serie de, de instrucciones para llegar a la Tierra Hueca, que también las hay. Tú ya has mostrado los mapas en donde se ven los continentes eh, y se ve eh, en los continentes que por abajo se ven océanos subterráneos, pero es que también se ve una gruta que hay bajo la Antártida que llegaría justo hasta la entrada de la Tierra Hueca. Y esos mapas y documentos son del año 1944. La verdad es que mmm, yo no sé, me, me quedé muy sorprendida. Pues en esos mapas y eh, en esas instrucciones se hay que seguir 10 reglas, además habría que seguirlas eh, tal cual están, están ahí, para poder llegar a la entrada a la Tierra Hueca. Es más, habría que hacerlo a través de un submarino. Los investigadores eh, bueno, analizaron todos esos datos y de hecho eh, han dado con unas coordenadas. Y esas coordenadas se encuentran en el mar de Lazaret. Y hay algo también que me pareció muy curioso y es que el año pasado, en el 2017, un boque ruso eh, de la flota rusa, el almirante Vladimirsky, estuvo haciendo justo en ese lugar una serie de investigaciones hidrográficas. A mí cuanto menos me parece curioso porque ya sabemos que en este tipo de cosas siempre los gobiernos como que saben más de lo que dicen no y que sea justo en ese punto, la verdad eh, es que es bastante, bastante curioso. Luego también eh, eh, hay que destacar otra cosa y es que hay un cartógrafo que se llama Heinrich Severan que trabajó para el National Geographic Society en el año 66 y que elaboró también unos mapas que coinciden con estos del año 44 en donde lo más curioso es que se ve una serie de mmm, conductos submarinos debajo de la Antártida que van a dar todos a un mismo punto, que coincidiría con ese punto que está en, en el mar de Lazaret. La verdad es que me parece mmm, apasionante este tema. Yo A mí, cuanto menos, no sé, se ve el sello, te has mostrado las imágenes, se ve el sello, parecen reales. Aquí y, tenemos, aquí tenemos eh, lo que estabas hablando. Las instrucciones. Las instrucciones. Uy, vamos a ponerlas. Aquí está en inglés. Traducidas al inglés. Traducidas al inglés, pero es que pone el lugar, el sitio, la distancia, las coordenadas... A los grados, a los metros, a la velocidad que se tiene que proceder para el cambio magnético de los polos. Exacto. No, yo eh, me he quedado. Además son instru eh, feeder instructions. O sea, no. son instrucciones del feeder. Exacto. Una cosa muy curiosa. Y luego hay otra cosa. En el año 2001 hay dos, dos agencias. Eh, las voy a leer porque no voy a saber decirlo bien. La National Geospatial Intelligence Agency y la Support Office for Aerogeophysical Research. Bueno, pues estas dos agencias confirmaron que había una eh, anomalía importante magnética en la, en la orilla este del lago Bostok. y ellos eh, no lo afirman, pero dicen que podría estar en consonancia con eh, una especie de construcción, podría ser, pero algo que no sería natural no sé, no sé, muy curioso uh -huh. Agradecer a Oscar el donativo que acaba de dar ¿eh? muchas gracias Oscar, se si te agradece muchas gracias además eh, me gustaría un día eh, Oscar, esto te lo digo ya a ti en directo que nos, podríamos preparar algo sobre Julio Verne con las compañeras eh, conjuntamente con ellas aquí en mi canal y podemos hablar de esto ...de esto, de la Tierra Hueca... ...porque Julio Verne habló... ...y dio mucho que hablar también... ...pero estamos hablando de que es... ...anterior a todo esto que estamos ahora mencionando... ...esto es relativamente... ...joven... ...porque esto, estamos hablando hace 70 años... ¿no? O sea, dentro ...de la historia de la humanidad... ...nunca se habían tomado la molestia... ...esto es importante... ...la molestia de dar... ...las coordenadas... Y las pautas que había que seguir, o que hay que seguir, para entrar en esa tierra hueca. Exacto. Ahora yo te quería preguntar a ti, Paloma. Tierra hueca, como se describe, aquí hay una fotografía, además eh, la tenemos en tu vídeo. La tenemos en tu vídeo, vamos a ver si la encuentro. Está por, ah, aquí está. La tenemos aquí, vamos a compartir pantalla. Esto sería un poco esa descripción, ¿no? por parte de algunos, que sería sí. garta, un sol central, unos paisajes, etcétera, etcétera. Sí. De la sí. Verdad, yo te quería preguntar, ¿sería para tu opinión sería así o sería como un queso de gruyer? Para mi opinión no sería así. Para mi opinión, no. Si es cierto que, que esto es así, sería como una especie de colmena, para entendernos, una serie de, de, de túneles que irían uniendo distintos lugares y sería una especie, una especie de colmena. Para mí no estaría totalmente hueca, pero bueno, esto son solo teorías. Realmente tampoco nadie puede afirmarlo. Ajá, ajá. Bueno, pues esto es curioso porque, no sé no sé, yo hubo un tiempo, y esto lo digo, lo digo abiertamente y no me escondo hubo un tiempo que yo pensé que era así que había un sol central, que tal y que cual pero luego después de leer muchas cosas eh, y, de, y de centrarme en alguno de estos datos no en estos concretamente, sino en otros sobre todo en el tema de mitologías hablan de cuevas, cavernas de lugares donde son laberínticos y eh, se adentrarían dentro de la Tierra. Sí. Esto podemos pensar que es descabellado, y no es muy descabellado, porque ahora mismo, ¿quién no tiene, pues ¿qué país no tiene un búnker bajo tierra? Y pues, es bien sabido, ¿no? Que muchos tienen hasta verdaderas ciudades debajo de la Tierra, ¿no? Y que se pueden autoabastecer durante un año en caso de un ataque nuclear. Lo que pasa es que entran y salen y, pues bueno, no está estanco, no está, no está cerrada la entrada y la salida, solamente, evidentemente, pueden entrar personas que estén trabajando en esas instalaciones. Pero claro, eh, para los menos crédulos, pues esto sería pues, algo fuera de lo, de lo razonable, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero continúo un poquito más, porque esto está siendo bastante interesante. Sí, pues veréis. Eh, luego también en el año 2006... El hay un instituto, Scripps de Oceanografía, que ha, eh, ha descubierto varios lagos también que eran totalmente desconocidos bajo la Antártida, bajo el hielo antártico y de hecho están a 700 metros. Hay muchísimas anomalías que no conocemos, que se están descubriendo y que bueno, igual tienen algo que ver con esto de de la Tierra Hueca, yo no lo puedo afirmar, pero esto es así. Además, recordemos el incidente de, del almirante Berg, ¿no? Y la operación High Jam, ¿no? Eh, se dice que realmente esa operación fue hecha con el objetivo de encontrar esos lugares secretos que tenía Alemania en la Antártida, porque lo que querían era encontrar esos planos de tecnologías exóticas que tenían allí guardados. Acordaos que este, este, este almirante, que no era, no era un don nadie, era un almirante, este señor se encontró dice que encontró eh, paisajes eh, templados, que había animales de tipo prehistórico. Él dijo que encontró un hueco, tal cual, que encontró un hueco en, en la Antártida. Y de hecho se encontró con dos, eh, con dos naves, así tal cual. Eh, sus tripulantes eran rubios, de ojos azules, eh, hablaban con una especie de acento alemán y que le condujeron contra un supuesto líder, ¿no? Cuanto menos es curioso. Y cuando hay testimonios de personas ¿no? que han estado allí y que, que, bueno, que han visto cosas extrañas, a mí por lo menos me da que pensar. Yo no digo que haya una civilización ahí abajo. No lo creo. Pero que es posible que algo de esto sea cierto y que haya pequeños reductos ahí, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Todas estas anomalías, la verdad es que eh, dan que pensar. Y ya cuando encontré el tema este de los mapas, yo ya me quedé me quedé en shock. Y dije, bueno, esto hay que contarlo. Vamos a abrirle el micrófono a la compañera Alba. Alba, ¿qué te parece todo esto? Esto es rarísimo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Paloma. Yo creo que una civilización como tal, aunque también se describió, ¿os acordáis un programa que hicimos sobre eh, Acacor, ¿no? Sobre aquel, aquel indígena ¿no? que hablaba de, de aquellos aquellas eh, ciudades bajo tierra que se comunicaban unos con otros, esto es a lo que me refiero, se habla en muchos lugares, o sea, no solamente los alemanes, y sí que hay conexión entre eh, los Uga Mongulala, aquello, ¿no?, con los alemanes de, de, de la Segunda Guerra Mundial, sí hay conexión, porque los, los alemanes fueron a Brasil y ellos también ya hablaban de esas ciudades intraterrenas y que seguramente pues entrarían en un una alianza, ¿no? ese tercer Reich con estos seres que estarían ahí debajo. Pero no sería una civilización, sino serían ciudades bajo tierra. Una civilización es lo que somos nosotros, ¿no? la civilización humana, que hay millones de personas que estamos en la faz de la tierra y que estamos pues, bueno, generando pues, ruido, gases, eh, ondas eléctricas, eso es lo que haría la civilización, no generando también pues escombros, desechos, basura, residuos, eso es lo que haría una civilización, no me quiero imaginar una civilización intraterrena, no me la, no me la imagino, pero sí me imagino pues que quizá haya quedades como un queso de Bruyère con agujeritos y que hayan cosas por ahí, quién sabe, pero eh, Alba, adelante, que te he yo la palabra. Nada, si yo, ibais hablando y cuando ya habéis llegado ahora a las conclusiones de lo que pensáis que podría ser, yo os estoy escuchando y estoy totalmente de acuerdo no creo que dentro igual que la, la foto del supuesto mapa que has puesto, que hay un sol no creo que, que ahí abajo hay, eh, haya como otro mundo pero sí que sí que creo en la posibilidad pues de que estén los túneles, de que eh, hay algo, cada día estoy más convencida. Además, eh, el otro día, la, la noticia que nos traíste de las señales de radio, del interior, eh, del interior de la tierra, algo tiene que haber, una civilización no, porque sabemos las magnitudes que tiene esa palabra, pero yo creo que sí que tiene que haber algo. Os pues opino igual que tú, Doña Paloma, continúe usted que nos queda ya cinco minutillos, nos <risa> Pues eh, yo creo que os lo he contado casi todo, no os lo voy a desvelar todo, por lo menos para que vayan a ver el vídeo, ¿no? Claro, pues, vamos a ver el vídeo de, de Paloma, por favor, que además eh, está muy bien, eh, todas estas imágenes que habéis visto las vais a encontrar ahí en el vídeo y bueno, es una cosa que yo recomiendo, es gratis, eh. además no tenemos botones o de unirse, no, simplemente te suscribes, es eh, gratis, no, nosotros no, no vamos a, a cobrar ni hacer crowdfunding ni cosas de esas. Pues, chicas, yo por pues, mí encantado, podremos estar aquí hablando horas sobre estos temas. Pero vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat, ¿eh? para no irnos a ver qué es lo que nos... Anda, anda, aquí la caja por la ventana, otro donativo de nuestro amigo y compañero Josué. Muchas gracias, Josué. Oscar y Josué, gracias a los dos. ¿Eh? Pero vamos a ver si hay alguna... Preguntita. ¿Habéis visto alguna, alguna pregunta vosotras mientras estábamos aquí hablando? Sí. Yo he visto una eh, que decía si es lo mismo la, la tierra hueca que la tierra hondarada o algo de eso. He leído una palabra... Creo que era ondarada, no, no sé. Lo he visto antes hace, hace rato cuando ha empezado Paloma a contar el tema. No sé, yo la verdad es que no me estaba fijando. Dice misterios, pregunta. ¿Esto tiene relación con el viaje de Olaf? Hansen a la Tierra Hueca en su biografía Relato, el dios humeante? Es que tengo esa duda, gracias. Pues podría ser. Podría. podría. Podría ser. Daros cuenta que ya os lo he dicho, que en el mismo punto en donde se supone que están esas coordenadas ha habido un buque ruso supuestamente haciendo una investigación hidrográfica, pero es que es justo en ese lugar. Podría ser, ¿no? que este conocimiento lo tengan y, bueno, y esté ahí. Ajá. Curioso, curioso. Pues, pues, chicos, nosotros nos vamos a ir, que tenemos, tenemos ya mucho ratito que estamos aquí con vosotros. Gracias a todos, gracias a los moderadores que estáis ahí, gracias, pues bueno, a todos los amiguetes, los donativos de Josué, ...y de Oscar muchas gracias... ...y chicas, si queréis decir algo más... ...pues adelante, vamos... ...cambiamos el turno, vamos con Alba... ...adelante Alba... ...pues nada, que, que muchas gracias... ...y que si os gusta... ...ya voy a aprovechar y voy a hacer un poco de propaganda... ...si os gusta la historia... ...pues nada, que os paséis por... por mi podcast en e ...que se llama Historias al Alba... ...y bueno, ahí tenéis muchos temas chulos... ...de personajes de la historia, de pasajes... Y nada, ayer acabé la temporada y, pues, si os interesa, nada, que le echéis un ojo. Y también tengo la página de Facebook, Historias al Alba, así que yo encantada de que os paséis por aquí. Oye, Alba, ya que ya que hacemos publicidad de, de Historias al Alba, tres veces has estado en el número uno, ¿no?, con varios podcasts, ¿no? En sí, con el, sí eh, con el podcast de William Wallace, con la entrevista que te hice a ti de Julio César, y con el tema de la dinastía de los Romanov He estado en el número uno en el ranking de Historia y Humanidades Y también se, se me había olvidado, pero me he acordado hoy Porque de esto ya hace meses Al tercer podcast que hice, el de el de los asesinos en serie Ese programa me lo pusieron también en la revista virtual Se me había olvidado Anda, pues fíjate por donde eh? nuestra compañera Alba es también revelación, igual que Paloma, porque Paloma, tú también has estado en el número uno en un podcast. Sí, sí. bueno, me tuve uno hace tiempo y ahora la semana pasada también eh, con el que hice del desval de La noche más oscura, ya sabéis, casos reales de historias paranormales, de cosas extrañas que le pasan a la gente, pues sí, la semana pasada estuve, me pusieron también ahí la primerita, la verdad es que muy contenta. A ver, esto es darnos un poco de autobombo, chicos, ya lo sé, esto es un autobombo, claro, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Además, creo yo que eh, ellas dos han sido pues, un poco revelación ¿no? dentro del equipo de En Busca de la Verdad, también porque son parte de mi equipo, y como canal ¿no? de, de clásicos del misterio, que bueno, aquello empezó como v Live, se fue transformando, y ya sabéis que las mujeres al poder han cogido las riendas y, y ahí están las dos, ahí dándole que te pego. Y luego encima tienen un podcast cada una, se ponen el número uno. Al final yo voy a ser aquí un mandado. Ojo, y digo una cosa, ¿eh? y esto lo digo en serio, y os lo digo a los que estáis ahí. Hay que dejar paso a las generaciones que vienen detrás y los que vienen empujando. ¿Quién soy yo para aguantarlas? Pero lo, lo bonito de esto es que se ha tenido vista en ponerlas donde tienen que y deben de estar, que sean es los número uno. Pero no es gracias a mí, ¿eh? es gracias a ella, porque yo no tengo nada que ver en eso. ¿eh? Eso ya lo sabe, como como dice como decía, que, no, que el profeta Mahoma me perdone. ¿no? Pues exactamente igual. ¿no? Pues chicas, yo encantado de que estemos aquí hablando, charlando, y, y, y a partir de ahora sería incluso sacar el cubata, el cigarro y charlar un rato pero nos tenemos que ir porque la audiencia pues viene a ver lo que viene a ver. Pues, Paloma, muchas gracias por estar aquí. A ti, por invitarnos, yo encantada, cuando quieras. Yo encantado, como siempre, yo so, somos de la familia ya prácticamente. Doña Alba, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Encantada, de, de siempre que nos invites, venir. Pues ya está, pues yo, vosotras encantadas, yo encantado, la audiencia encantada. Y aquí todos encantados. Chicos, muchas gracias. Ahora sí que nos vamos. Ya sabéis, eh, si sois nuevos, gracias por visitar mi canal, sobre todo, no olvidaros suscribiros. Es gratis, ¿eh? Nosotros no cobramos, ellas tampoco. Así que, gracias por todo, gracias a los donativos, un besote a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.